Hola amigos del canal Random, en el vídeo de errores de parásitos hemos recibido una multitud, por no decir, un bombardeo de comentarios diciendo que no hemos entendido la película porque está llena de metáforas y de simbolismos, ¿eh? Entonces, una serie de errores que no son errores y bueno, eh, podríamos extendernos con los comentarios, pero he preferido invitar al canal Random a un experto en cine asiático, ¿vale? y de cine de otros países que no ve nadie... Y bueno, y aquí está para dar voz a todos aquellos que dicen que los errores de Parásitos que no son errores. Un fuerte aplauso para el señor Ortega Fopasta. ¿Estás contento de estar aquí en el canal Random? Eh, bueno, no, estoy muy indignado. ¿Por qué? Estoy muy indignado porque todos los errores que mostráis en, en vuestro vídeo son ficticios porque esta película se ha vuelto mainstream se ha vuelto mainstream y claro todos los que no sabéis de cine coreano como yo que llevo mucho tiempo conociendo el cine coreano pues os habéis aprovechado que ha aparecido en los Oscars y oh sorpresa existe el cine coreano y todos los que no teníais ni idea de cine pues os estáis subiendo al carro. El cine coreano es para gente que sabemos de cine, no para la chusma. Campeón, tranquilo, que aún no te he dicho ningún error. Venga, vamos con el primero. ¡La piedra que flota! Mucha gente está diciendo que la piedra flota no es un error, ¿vale? Que, bueno, pues que tiene un significado intrínseco, eh, subyacente y esas cosas. Eh, explícanos, explícanos, señor Ortega, está. Hombre, claro, que el hecho de que la piedra flote no es tan literal. Es simbólico. ¡SIMBOLISMO! Continúa, continúa. Bueno, eh, sí, claro. Es un simbolismo que, que, bueno, en el que se apoya pues el contexto la película. Que, bueno, el uso de la piedra es metafórico. ¡METAFORISMO! Continúa, continúa, por favor. Um... Bueno, y sí, que la piedra flote es producto de, de eso, de un símbolo, de una metáfora. ¿Pero qué metáfora? Si es una piedra, es una piedra, es una piedra que la pones en agua y, y se hunde, las piedras no flotan, es una piedra. Bueno, podría estar hueca. ¿Pero cómo va a estar hueca si pesa un montón? ¿Qué... Bueno, pues podría ser de roca volcánica, piedra pómez. Ah, y cuando le pegan el golpe en la cabeza, ya la, la piedra pone que se deshacería, se ¿no? ¿No? Bueno, pues eh, sería de madera, una madera muy pesada. Pero entonces es de madera o, o de piedra, ¿no? Porque además luego la suelta y luego se hunde. O sea, que de madera tampoco es. Eh, bueno, da igual. Lo importante es el contexto, es una metáfora. Da igual que flote o no flote, pero es una metáfora. ¿Ah? ¿Eh? Vale, venga, explícame la metáfora de esa. Por fin, llevo esperando desde el inicio de, de esta entrevista para poder hablar de esta metáfora. A ver, resulta que la piedra, ya hemos dicho, es un simbolismo, es una metáfora que representa la riqueza material. Y claro, la piedra, como es, es una representación de, de otro estatus social, emerge del agua sucia, de esa mierda donde viven, y Kibu, claro, la agarra, se aferra a ella, porque es su única esperanza, también material, es ¿eh? de agarrarse a esa riqueza, a esa vida de ojos en la que sigue siendo un parásito realmente. Pero claro, al final de la película, con todo lo que ha ocurrido, Kibo tiene que valerse por sí mismo. Tiene que estudiar, tiene que conseguir dinero, tiene que trabajar para que su padre pueda salir de su hogar, para que toda la familia se reúna. Y claro, en el momento que, que se vale por sí mismo, que deja de ser un parásito, deja la piedra en el río y ya no flota. Se hunde, porque ya no necesita la piedra. Vale, vale. Aquí cada uno os inventáis el simbolismo que, que os apetece. Pero bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante en el vídeo. ¿Vale? Si te parece, vamos con el, con el segundo que, error. ¿Cómo que más adelante? ¿Tienes datos nuevos? Sí, sí, es? sí. El director ha hablado de esto. Pero ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¡Vamos con otro error! ¡La chica debajo de la mesa! Algo que también se ha comentado mucho es que los Park no ven a Jessica bajo la mesa. Algo que, que es absurdo, porque, porque es obvio que está ahí. ¿Pero cómo que absurdo? Es lo más lógico. Los Park viven en, en un estatus diferente, son clase alta. Jessica forma parte de la plebe, de la chusma. No se van a rebajar a mirar nunca hacia abajo. Y claro, ¿abajo quién está? Jessica, escondida debajo de la mesa. ¿Para qué van a mirar debajo de la mesa si sí, ellos miran siempre adelante? Miran siempre hacia arriba. ¡Es simbólico! ¡SIMBOLISMO! ¿Eh? Pero tú acabas de decir... Acabas de decir que miran siempre hacia adelante, ¿verdad? Sí. Vale, y cuando van subiendo por las escaleras. Tirit tirit, si la mesa y Jessica está aquí y ellos van subiendo por las escaleras. Aquí. Tirit tirit, llega el momento que si se ponen así, miran hacia adelante. Y la verían. Eh. Bueno. Pueden estar despistados. Eh, a lo mejor está muy oscuro. Eh, pero bueno. Eh. ¡No! ¡Nunca van a mirar debajo de la mesa! ¡Aunque estén a la misma altura! ¡Nunca van a mirar! El... ¡No! ¡Otra cosa! ¿Eh? Vamos a ver, tendrían que haberse dado cuenta de que estaban ahí. Es, es que es algo obvio, vamos a ver. Ya no digamos que no miran hacia abajo... Bueno, vale, no miran hacia abajo por el simbolismo y todo lo que tú quieras. Pero han hecho una fiesta. Han recogido malamente. No han limpiado. ha caído alcohol por el suelo. Eso huele, el alcohol en el suelo huele. Y no solo huele, se queda pegajoso. Tú entras en los bares y... Se queda pegajoso. Entonces, me puedes decir, ¿tiene la nariz tapada? No, porque al chofer le huelen. O sea, ¿me estás diciendo que al chofer le huelen? ¿Eh? Pero a la chica que está bajo la mesa y toda la peste del alcohol y de la fiesta que hay derramada por el suelo... Eso no lo huelen. ¿Tienen olfato selectivo o cómo va esto? Por supuesto, un olfato... ¡Un olfato! ¡Un olfato, olfato antichusma! ¿La habéis sacado? ¿Pocos errores a la película? Hay gente que está diciendo que hemos sacado pocos errores a la película porque claro, como es una película oscarizada, pues claro que no tiene errores. Eh... Y es la por supuesto, por supuesto, porque no habéis podido sacarle más errores, es evidente. Es una obra maestra y a las obras maestras no tienen errores. ¿Qué es lo que ocurre? Que os habéis inventado errores. Hay errores ficticios que decís. Uy, error de continuidad. ¡Uy, error de récord! Pero realmente lo que ocurre es que son elipsis ¡Elipsis! Vamos a ver Para el que no lo sepa, una elipsis es un corte básicamente para acelerar el ritmo En plan, voy a ver a mi madre Y ya apareces donde tu madre No es necesario verte media hora en el coche ¿Vale? Eso se corta, eso es una elipsis Que se hace para acelerar tiempo ¡Pero ahora vamos a ver la película! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡La película! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué tienes en el pelo? ¿Cuánto hace que no te lavas? Es que estuve viendo un maratón de toda la filmografía de Truffaut y bueno, he olvidado asearme un poco. Bueno, mira la escena. Se va el niño. Vemos un cuenco de cristal. Cambió el plano y el cuenco está ahora más cerca de Jessica. Ahí no hay ninguna elipsis. Va, va. Pero eso es por la fotografía, no es que se haya acercado más el cuenco ni nada. Es la fotografía. El ángulo, el ángulo es que no tiene visión de director como yo Porque yo me dedico a la realización, a, a, a la filmación, a la actuación Soy un todoterreno cinematográfico culto No veo Marvel, no veo DC, salvo las de Nolan Me he ido, me he ido Me he ido a ver, a ver, a ver, hemos encontrado un montón de errores Simplemente no los hemos puesto por no alargar el vídeo demasiado Hombre, yo entiendo que la película tiene demasiada cosa para contar Pero es que es una excusa muy barata ¡Qué otros errores! Sí, ¿quieres verlos? No te preocupes, que ahora llega la... ¡Cadena de errores! ¡Ay, Dios! ¿Por qué el calvo no tiene un teléfono para comunicarse con su mujer? Así podría avisarle cuándo salir de su escondite, quedar con él en el sótano, dejarle comida sin ningún riesgo. Es ridículo e incomprensible que no tenga forma de comunicarse con ella cuando en la película vemos que en el búnker hay cobertura. 2. ¿De dónde salió la bandeja que había debajo de la alacena? Estaba atascada debajo. ¿Vino alguien con un martillo para meterla ahí? Porque estaba bien metida y eso no se mete solo. ¿Por qué los Park no se dan cuenta de la peste de alcohol que hay en el salón, pero sí se dan cuenta de cómo huele el chofer? Recordemos que tiraron botellas y vasos con bebida. Además, el suelo debería estar pegajoso y Jessica no usó ni una triste fregona. ¿Dónde está la bolsa con la basura que había recogido Jessica? Debajo de los sillones no cabe y bajo la mesa no estaba porque cuando se fueron no había nada. ¿Cuándo limpió las evidencias la ama de llaves? Porque al día siguiente hay una fiesta de cumpleaños y en la casa entran y salen un montón de personas random. ¿Por qué la señora Park no oyó a su antigua ama de llaves? La mujer subía las escaleras gritando y cuando llega arriba, ¡se calla! ¡Se queda callada! Pero es que además tampoco dice nada cuando le dan la patada. Y de remate, la señora Park tampoco oye cómo cae la pobre mujer por la escalera y se da un cocotazo contra la pared. Bueno, además... buena, buena, ya está, ya está bien, tantos errores, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Es una obra maestra y alguna cosilla tendrá. Pero bueno, lo que no hay quien se trague es ese invitado eh, crítico de arte, un youtuber crítico de arte eh, ¿Qué youtuber? ¿Antonio? Sí Antonio, eh. es doctorado en bellas Artes, es profesor, es pintor, vende cuadros, ha escrito libros O sea, es un tío que sabe de lo que habla y mucho Yo no tengo ni idea, eso no tengo problema de decírtelo Pero bueno, eh. es un tío que sabe, o sea, que encima que te metas con un tío como él Pues demuestra qué clase de persona eres Pero además, ya para rematar, ¿tú quién eres? ¿Un tío que lleva estudiando cine cuatro meses a...? Sido tercer ayudante de director en un cortometraje que tiene 8 reproducciones en Dailymotion? Eh, ¿Que vas de listo intentando quedar por encima de los demás, sea cual sea el precio? ¿Que no te lavas y que además te peina tu madre? No, no, no. ¡Largo de aquí, parásito! ¡No! ¡Volveré! vaya cagar! No sé a vosotros, pero a mí me hace mucha gracia esta gente que ve metáforas y simbolismos por todas partes y no es capaz de reconocer el sarcasmo en un simple vídeo de YouTube hecho por dos anormales. En fin, bueno, vamos a rematar ya con el vídeo de hoy. porra! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Te tengo que dar una galleta para que vengas? ¡Vamos, venga! ¡Corre! Bueno, lo bueno, tenemos todo el día! Eh, no te vas a creer... <ríe> me he encontrado a un tío... Ahí, un, un tío, bueno, ya, ya, un ser. Un ser bueno, tenía más o menos mi, la misma edad que yo. Y bueno, con el pelo ahí, grasoso, con la raya en medio. Y, y estaba todo el tiempo. Eh, tenía una voz así como de pito. Con Cubri, no pasaba esto. Si Cubri levantara la cabeza, está, estaba el tío traumatizado. Bah, bueno, no sé, será cualquiera que vaya por la calle. No, no sé quién podrá ser. Bueno, a ver, que Eso, por qué está ordenando venir? Mira, estoy en las dos cámaras. Eh, es que estaba atrapado en un búnker. Ajá, ajá. Vale, no nos cuentes tu vida porque no nos importa, ¿eh? Venga, cuéntanos tú lo de la piedra, eso qué significa. Ahí Ah, bueno, pues... Venga, cuenta, cuenta. Resulta que nuestro amigo de Twitter, Max Medina, me ha pasado un link con la entrevista al director de la película de Parásitos y qué sorpresa, habla de la piedra. Ah, el director habla de la piedra, es verdad, lo dijimos antes. Habla de la piedra. Vale. Y bueno, voy a leeros exactamente qué es lo que dice este hombre. Y bueno, yo lo leo, tú vas sacando tus propias conclusiones. A ver qué dice el director de la piedra. El director metió lo de la roca del erudito porque la coleccionaba con su padre y además añade lo siguiente. Pero para los extranjeros que ven estas cosas y piensan, eso es raro, ¿por qué está eso ahí? ¿Eso tiene que estar allí? ¿Es un símbolo? Bueno, el actor dice que es un símbolo, por lo que es aún más extraño. Entonces, quizás no es un símbolo. Es decir, que han decidido meter algo simbólico o no para descolocar al espectador extranjero que no sabía de la existencia de esas rocas. Sigue. Al principio es supuestamente metafórico, y luego, al final, es un arma literal utilizada para aplastar la cabeza de alguien. Creo que la roca aporta una capa extra a la historia. Se siente como este objeto maldito, y termina cubierto de sangre. Cuenta la historia completa de todos estos eventos horribles. No recuerdo por qué lo pensé al principio, pero así fue como terminó. O sea que supuestamente es una metáfora, ¿no? Luego supuestamente es un arma para matar. Y luego resulta que el director no recuerda ni por qué eso estaba ahí. Esto nos da la razón, ¿vale? Os lo habéis inventado todo. Hemos leído un montón de teorías diferentes de lo que significa la piedra y ninguno de vosotros se ha acercado remotamente a lo que quería decir el director. Pero bueno, esto son cosas que ocurren muchas veces con las películas, que bueno, que hay gente que considera que son obras maestras, que hay algo más allá. Cuando el director, bueno, el director tenía su idea en su cabeza y bueno, tú no te metes en la cabeza del director ni puedes adivinar. Es lo que quería decir ese director. Puedes divagar y, claro, luego se han escrito, pues, burradas y tonterías, pues, a montones. Es que no sabéis de cine, es que no habéis entendido los personajes. No, es que no has entendido que el director estaba haciendo algo más simple. No todo tiene que tener doble sentido. A veces las cosas en cine son más simples. Y ya está. Traducción. Una piedra es una piedra. Y aquí concluye el vídeo de hoy. Si queréis que sigamos invitando al señor Ortega Papasta para reírnos de él, dejad vuestra opinión en los comentarios. Y hasta, ¿quieres algo aportar, Pepinello? Eh, pues nada, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, ¿qué más tenemos? Twitter. Tw Twitter. <ríe> Twitter. Tenemos tenemos Erger. Facebook. Twitch. Eso. Y hemos abierto TikTok, que no sabemos usarlo Pero pero ya está la cuenta creada Podéis seguirla, ¿vale? está en... No hay nada, pero está creada No pero... hay nada <ríe> no sabemos usarlo. Pero... Y ya está Ya está, que se suscriban Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like, compartirlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! y bueno he eh, olvidado asearme un poco y me salió una z rara <risa> <"Asearme">. <risa>